Hola y bienvenidos de nuevo aquí a Estudio 5 a 8 este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las demás obligaciones de la vida nos lo permiten hacía rato no tenía tiempo de hacer un video no. a veces tengo que escoger entre venir al taller a trabajar en algo o hacer el video porque me toma mucho tiempo hacerlo y voy a aprovechar hoy que estoy terminando de hacer esta cajita eh, de cedro y le tengo que poner las bisagras para mostrar cómo se puede usar el sector para dividir una parte como esta y poner eh, las bisagras. El sector permite hacer divisiones en términos de proporciones, no de medidas exactas. Esta cajita, de hecho, no, no, no sé cuánto mide el lado. Eh, no, no, no lo recuerdo. Pues no, y no necesito medirlo. Entonces voy a poner las bisagras de manera que queden que el centro quede a un quinto de los bordes es una buena proporción, es una proporción que me pareció bonita haciendo un par de pruebas teniendo aquí mi sector encima del banco el sector es esta herramienta y un compás puedo encontrar muy fácilmente esa, esa proporción entonces voy a buscar aquí esta marquita que puse que quiere decir que este es el lado de atrás entonces pongo las esquinas de esta tabla de este de esta de este borde de esta cajita aquí en la línea del 5 también lo puedo hacer en otra pues lo podría hacer en la del 10 eh, ya les muestro por qué pues aquí lo hago en la del 5 y aquí tengo las divisiones este este sector tiene 13 divisiones eh, este que dice entonces teniendo esto en el 5 las divisiones son iguales pongo mi compás en el 1 aquí y ahí tengo un quinto Yo simplemente lo marco aquí con mi compás desde la esquina hacia adentro un quinto y desde la esquina hacia adentro desde el borde hacia adentro un quinto ahí hay un un poquito con el compás aquí ya marcada con la prueba. listo lo voy a marcar con el lápiz aquí está ponlo un lápiz en el hueco, acerco la escuadra trazo la línea como aquí a este lado con un lápiz en el hueco acerco la escuadra y trazo la línea listo, y ahí voy a poner entonces estas bisagritas son pequeñitas para esta etapa, y eso se ve muy bonito. Se ve muy bonita esa, esa proporción, creo, de 1 de a 5. Esa misma proporción, entonces la voy a marcar aquí. Tengo que decidir cuál va a ser el lado de adelante y cuál va a ser el lado de atrás de la cajita. Está, está muy pareja la madera, entonces creo que no, no importa mucho. Voy a dejar que este sea el lado de adelante, sí, porque aquí se me se me desportillo un poquito el, el ensamble este lado está más bonito si este es el lado de adelante aquí es el lado de atrás le voy a hacer una marquita para que no se me olvide y hago las mismas marcas no tengo que mover el compás simplemente un quinto y un quinto y luego simplemente Hacer los huequitos para poner la bisagra Creo que ahí se va a ver muy bonito Con la tapita acá Una cajita Así que así se usa el sector Esta herramienta muy sencilla para eh, usar en el taller junto con el compás Para sacar proporciones y hacer eh, diseños basados más en proporciones que en medidas exactas y eso se ve muy bien es, es una práctica muy bonita gracias por ver el vídeo si les gustó eh, pónganle me gusta suscríbanse al canal